Listo, todo conectados. Vale. Bueno, hola, un más. Con Alejandro Rangel y conmigo misma, que se ve en castellano. En esta ocasión el tema que elegimos fue el tema de los espectros, del fantasma. Eh, es un tema que escogí yo. Eh, un tema que me interesa en particular por, por varias razones, dichas así rápidamente. Eh, tuve un, un grupo de filosofía, le estaba contando antes a Alejandro, en el que tratábamos eh, la cuestión del espectro y del fantasma, eh, a partir de intereses propios, pero también de una lectura que me encantó de un filósofo actual argentino, Fabián Ludueña, que, que tiene dos libros. Eh, al respecto, la comunidad de los espectros y principios de espectrología. Bueno, por una parte estaría esto, por otra parte eh, me interesaba el tema del, del fantasma porque también eh, soy como muy muy fan desde pequeña del cine terror y del cine de terror específicamente eh, basado en el fantasma, que tiene al fantasma como aquello que le da esencia al género. Mm, me gustaría tratar el fantasma también en relación con la fantasía, porque eh, la palabra es la misma tanto a nivel etimológico como, eh, como en el uso psicoanalítico, que es uno de los ámbitos en los que más se usó eh, el fantasma, la palabra fantasma, como un concepto idea mmm, bueno con, con bastante protagonismo y que formaba parte de la vida, de la vida psíquica del sujeto. Y, y bueno, decía que se usaban eh, sinónimamente y, sin embargo, yo creo que las connotaciones con las que la usamos esas dos palabras, aunque signifiquen lo mismo y, y tengan la misma procedencia etimológica, eh, el sentido es un poco diferente mmm, cuando hablamos coloquialmente y me gustaría un poco eh, ver, eh, bueno, pensar, pensar por qué. Yo, en principio, eh, la reflexión que hice sobre esto es que eh, eh, cuando hablamos, cuando usamos el término fantasía, cuando elegimos el, el término fantasía, parece que tiene una connotación un poco más positiva como una ilusión, como una especie de ilusión optimista relacionada quizá con la utopía, sea esta colectiva o individual, y también cuando se habla de fantasía creo que estamos proyectando esa fantasmagoría eh, a un tiempo futuro, digo cuando hablamos coloquialmente. Eh, mientras que cuando hablamos de fantasma, cuando elegimos este, este término de los que nos permite el español, eh, eh, tiene como una connotación un poco más eh, siniestra, si queremos, o al menos más relacionada o más eh, referida a, a, a, al pasado, a algo que queda vivo o que queda resonando pero desde el pasado. Y este sería el fantasma más habitual de las películas de terror, aunque también en las películas de terror a veces los fantasmas son eh, personajes que, que están por llegar ¿no? y que de alguna manera aterrorizan, bueno, por la historia cruenda o lo que fuera, a las personas de, que habitan una casa, que también es como lo más propio del, del cine y de los relatos de terror eh, en general. ¿No? la casa, la casa de fantasmas. Entonces, bueno, te propongo para iniciar esta, este marco para que tú lances las reflexiones que te apetezcan. Pues estoy de acuerdo con esto último que acabas de decir y de hecho entendí como algunas cosas que no estaban bien armadas dentro, dentro del imaginario, pero bueno, quiero hablar primero de Hamlet. Uh -huh. um, eh, el, el padre de Hamlet se le presenta como un fantasma entonces, bueno, usted recuerda cómo, cómo empieza esta pues su, esta gran, gran obra de, de Shakespeare en la que están, si no mal recuerdo, son algunos encargados, a, algunos eh, lacayos que, que empiezan a ver y a oír los gritos del de, de fantasma y, y él pedía que, que, que acudiera a Hamlet y ya es Hamlet el que acude a los llamados del espectro en la, media, en la noche y se le presenta y ya le dice, soy tu padre Hamlet y pues has de saber de saber que, que hubo un crimen y fue tu tío quien asesinó y él es el culpable, o sea, es un fantasma uh -huh. que dice es esto. Y fíjate, y ahorita que lo acaba de decir, en, en México el fantasma más famoso, sin duda, es, es La Llorona, sin duda, no creo que es el más famoso en Latinoamérica, porque también en otras partes también se habla de ella, y, y bueno, y, y su grito es, hay mis hijos. Entonces queda la pregunta, pues, ¿qué le pasó a sus hijos? Y ahí hay un montón de versiones, hay un montón de historias referente a quiénes eran sus hijos. Eh, a veces se dice que era una buena madre, a veces se dice que era una mala madre. Y queda, queda toda esta duda, pero está, está pidiendo la vida de, de sus hijos. Y fíjate que en México cuando suceden fenómenos como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues en realidad es el mismo eco hay mis hijos, ¿dónde están los desaparecidos? O sea, ¿qué está esta reminiscencia. Y en México los espíritus, bueno, México está más hecho por hombres muertos que por hombres vivos, y estoy, estoy pensando en Pedro páramo donde, donde los espíritus y los espectros básicamente forman la vida, o forman la vida, y en México hay una frase, los muertos están vivos. Es una, es la es frase donde, por esto considero a México como el país más anticategorial, porque la muerte es una anticategoría, y, y en México los muertos están vivos. <risa> o sea, <risa> que hay como una convivencia con los muertos, ¿verdad? Una convivencia con los muertos. Bueno, mmm, no, no, no desaparecen, no desaparecen. Sí, claro, me... claro. Eh, en Galicia también, dentro de la península, también hay eh, una presencia importante como de, de los espíritus, ¿no? De las ánimas de los muertos. Mm, a mí me gusta eso. Y acerca de lo que dices, me interesa también la aparición de los niños, porque también tanto en los relatos y cine de terror como en la espectrología, voy a usarlo así, los niños tienen un papel muy protagonista ¿no? y muy principal. Es decir, si hay un elemento que resulta o que le añade a un, un aspecto más siniestro al terror, al terror, del, de, al terror mmm, hablando, bueno, diciendo terror. Eh, del género de, de espíritus y de, y de muertos que, que, que siguen vivos, de algún modo, eh, es el niño, ¿no? como que, eh, no sé muy bien si es porque el niño al tener menos edad está más cerca de lo que es el, el, el antes de nacer, y entonces, bueno, pues tiene como su resonancia, o si será porque la muerte de los niños resulta más antinatural. Bueno, yo lo relacionaría con esto que escuché en una ocasión que me pareció muy interesante y es que eh, los relatos de terror comenzaron a escribirse eh, y a contarse como tales en la época en que la biología dio un, dio un parámetro o un baremo de lo que era la muerte biológica, la muerte orgánica y entonces, bueno, era como que el terror no, no sería tanto producido por, por el fantasma en sí o por la aparición en sí, sino por la contradicción entre esta aparición y lo que la ciencia decía. Pues lo que explicaba este ponente era que an, anteriormente, pues bueno, que ver a un muerto era algo de lo más normal, algo que podías comentar incluso eh, eh, a, a lo largo del día con los demás ¿no? que te ibas encontrando y que a nadie le parecía raro la convivencia con, con los muertos, sobre todo cuando eran seres queridos para uno. Eh, mientras que una vez que se instauró este concepto categorial cerrado de la muerte biológica, empieza a aparecer el relato, el relato de terror. Eh, um, bueno, respecto del de fantasma como fantasía, qué es lo que presenta Freud como esa escena inaugural en la que se concentran un montón de, un montón de elementos que van, a, que van a dibujar lo que será el, el objeto de nuestras pulsiones. Eh, y luego también la fantasía eso como relacionada con el placer o con, la, o con la utopía o con un, o con un futuro eh, o un destino afortunado, ¿no? También podríamos verlo en el comienzo de, del manifiesto comunista, ¿eh? ¿No? ¿no? No sé cuando, bueno, Marx dice un fantasma recorre Europa. Claro, el fantasma del comunismo. Uh -huh. Y ahí se trata de un, de, de un destino afortunado, ¿no? Que, que se va a imponer porque, porque el fantasma también tiene como ese... Esa característica de necesidad, de algo que va asomando, pero porque se va a implantar, ¿no? Están como naciendo, resonando, hay un murmullo que, que anuncia su llegada. Pues mira, ya en términos de psicología, eh, Jung hace estudios sobre este espectro, que es, es muy recurrente, comenta que se le aparece principalmente a, a las personas de campo, a la gente de campo son las que tiende a ver más fantasmas. Y bueno, claro, también dentro de Jung está el concepto de la sombra, que es la parte oscura de, de nuestra personalidad, que, que a veces no, no, solo es, no solo es un deseo, no solo es el hecho de que, ok, no puedo robar, eh, no puedo asesinar, no puedo darle su rienda suelta a todos mis deseos, sino que a veces se manifiesta y en los momentos en los que nuestros actos, nuestros actos, eh, digamos, criminales, por así decirlo, eh, no podemos lidiar con ellos, no podemos aceptarlos. Es cuando, Jung dice, es cuando se están manifestando espectros, es cuando se manifiestan proyecciones de tu personalidad hechas como, como algo oscuro, que no puedes ver, y que, y, que no, y que está ahí, o sea, tampoco lo puedes quitar. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es de la psicología. Eh, también me gustaría, a nivel ontológico, introducir el, eh, la cuestión y hacerlo justamente eh, de la mano de, de, de, este, de este pensador que es Fabián Uroña, y que además recomiendo muchísimo estos dos libros y mira, justamente coincide con que en esta semana comenzó anteayer, pero es hasta el día 16, eh, por Zoom se está viendo un encuentro sobre espectros en el que eh, este, este filósofo participa. Bueno, a nivel ontológico en el primer libro, que es el que voy me a mencionar nada más, en, en esta ocasión, eh, La Comunidad de los Espectros, habla de cómo se forma el, el fantasma, eh, Bueno, como qué raíces tendría en, la, en nuestra historia o en la historia del pensamiento eh, desde la antigüedad hasta nuestros días, y entonces él eh, plantea y desarrolla tres puntos uno sería el de los niños que dejaban a su suerte en la época, de la antigüedad, eh, griega y romana, en el bosque, y los niños depositados en el bosque que por las razones que fueran, pues por, por alguna malformación o, o porque habían nacido eh, fuera de la legitimidad de, de, de la estructura eh, familiar o estatal, eh, bueno, fuera por las razones que fueran. Uno de los acontecimientos que empieza a generar esta idea de fantasma, serían los niños eh, que son abandonados al nacer en el, en el bosque. Y entonces, bueno, comenta algo sobre el derecho romano en torno a este acontecimiento, eh, que, era, que era algo totalmente legal y legítimo. Eh, niños de los cuales no se sabía nada, mira, por ahí a lo mejor se puede también eh, relacionar con la... Con la llorona o, con, o, o, o bueno, con, esa, con ese tipo de con ese arquetipo, ¿no? Yo, con los, o con los niños fantasmas que aparecen en las películas. Luego, a mí, el punto que más me gustó, vamos, que me encantó, eh, fue el central del libro que habla de todos los debates que se dan en la época medieval entre los filósofos eh, fundamentalmente cristianos. Y él lo que va viendo es, con algunas citas, fragmentos, va exponiendo como nuestra idea actual eh, del cine, del relato, de la, de la ficción, ¿no? Como nuestra idea actual, nuestra imagen incluso del fantasma de esas eh, películas, coincide casi punto por punto con, con el concepto que iban construyendo los medievales acerca del sagrado cuerpo de los resucitados, de entre los cuales el primero eh, habría sido eh, Jesucristo, pero también luego todos los demás que estamos, que estamos llamados a, a resucitar ¿no? después de la muerte. Y estos debates se establecían en torno bueno, pues al interés que el cristianismo tenía en despegarse del panteísmo ¿no? y entonces establecer un cuerpo del resucitado y no solo un alma, sino que, como la doctrina dice, eh, tanto Jesucristo como los posteriores ascienden a los cielos en cuerpo y alma. Y entonces es maravilloso y súper divertido porque vemos a gente de la altura de Tomás de Aquino, pero también de otros, bueno, pues discutiendo acerca de si ese cuerpo tiene o no tiene genitales, puesto que no, eh, puesto que el afecto o el amor no va a ser sexual y no se van a pero bueno, ahí se ve como a algunos les interesa más mantener la figura completa o no. También se habla de que ese cuerpo será eh, eh, pues un cuerpo menos pesado, más ligero, entonces como medio transparente, no ¿no? Siempre, siempre cuidando de que no puedan dos cuerpos ocupar el mismo espacio, porque entonces ya se estaría hablando de. de se estaría despersonalizando ¿no? y desindividualizando, y al cristianismo le interesa muy en particular mantener al individuo, la persona individual. Pero, pero bueno, como que, como que esos cuerpos son tal y como nos presentan las películas, pues bueno, cuerpos que pueden a lo mejor atravesar en una pared o, o bueno, ser medio atravesados, ¿no? Como mucho más sutiles. Eh, también hablan, pues bueno, de si se asciende a los cielos con, con bueno, pues, pues con el mejor estado capilar o si por el contrario, alguien que muere calvo, pues tiene la mala suerte de ascender calvo. Y bueno, van normalmente, eh, eh, pues, pues, pues construyendo la figura, vemos también a partir de los deseos de esos propios filósofos, ¿no? porque casi todos coinciden y vienen a convenir en que no, en que se resucita en el mejor de los estados, en el estado de plenitud. Incluso que si mueres de niño, pues vas a resucitar eh, con un cuerpo que tendrías potencialmente y que sería el cuerpo de joven, verdad con, con, todo lo, con, con todo el desarrollo. Entonces, en el mejor de los, de los estados. Y es súper interesante ver cómo coincide y todo esto con el, con el fantasma y eso, y con el deseo también de inmortalidad. Y luego ya en último lugar, esto voy a tocar menos, aunque a lo mejor es lo, menos, lo más interesante en la actualidad. Eh, en tercer lugar, eh, Fabián Ulmeñas comenta cómo esto que se planteaba en la época medieval, pues en la posmodernidad actual, eh, se sigue manteniendo este ideal ¿no? del cuerpo resucitado que al fin y al cabo eh, resucita, con todas las anomalías y todas las imperfecciones arregladas, ¿no? como este fantasma se está también imponiendo en, en nuestra posmodernidad, pero en una forma terrena, es decir, como que el ser humano tiende tecnológicamente a querer hacer del cuerpo vivo pues ese cuerpo eh, ideal del resucitado, pero ya en la Tierra, como hacer el cielo en la Tierra. Oye, perdón, me estoy quedando sin batería porque no cargué bien el teléfono. Igual, solo puedo cerrar con una imagen, y también ya estamos llegando al tiempo. Yo quería comentar uno de mis libros favoritos, mis libros favoritos son El Miro de Mi segundo libro favorito son Los Cuentos del Vampiro. Los Cuentos del Vampiro, en realidad, está mal traducido, el nombre real debería de ser, los cuentos del espectro, que es un, es un espectro brahmánico, o sea, de lo más antiguo de la humanidad, en el que este espectro se posesiona en un cadáver, y hay un mendigo que engaña al rey para que el rey vaya en medio de la noche, entre al cementerio, llegue al árbol sin zampa, que es este nombre, y, y, y de este árbol descuelgue al cadáver, y traiga al cadáver en los hombros para salir del cementerio, pero antes de salir del cementerio, el cadáver habla, porque el cadáver está poseído y le dice, le dice al rey, Su Majestad, yo veo que usted es impatigable y no se cansa de llevarme a cuestas. Le voy a contar una historia. Y en cada historia que le cuenta el cadáver, que son 25, si el rey no responde la pregunta que está dentro de la historia, la cabeza del rey explota. <ríe> y el rey tiene las respuestas correctas para cada una de, de las historias y de los acepijos que le pone el espectro que va llevando a cuestas, y la voz del espectro de, de verdad se ve que viene de otro mundo, no se puede comparar con los genios, no se puede comparar con los genios que también son espíritus aéreos, eh, los genios son como rebeldes, los genios son voluntariosos, pero este espectro no, este espectro es centrado, este espectro es maléfico, o sea, se siente el mal, en, en sus breves palabras puedes ver todo el terror, puedes ver el inframundo, puedes ver que no es un ser humano, es un tipo de demonio, y y bueno, al final a mí sí me da un poco de miedo cómo llega con el mendigo, le entrega el cadáver y el cadáver también ya le dice, Rey, ese mendigo lo va a traicionar. Cuando usted llegue ahí al ritual que hace con, con huesos humanos, a las velas que hace con, con la grasa de los seres humanos, mate a ese hombre y yo le daré la espada invencible. Y así lo hace. Y un espectro le brinda al rey eh, la espada invencible. ¿Estás de acuerdo? Sí. Con esta espada no te pueden vencer nunca, la espada sí. invencible. Sí. Eh, bueno, este, este pasaje de literatura me fascina, me fascina este espectro y me encanta su voz, su voz breve, su voz tajante, su voz que, que está por encima de la inteligencia humana y casi encima de la inteligencia divina. Este espectro a mí me fascina. Es normal. El espectro es para eso, para, para fascinar, ¿no? Pues sí, sí. Probablemente sí. el espectro es un poco eso, lo que nos fascina, porque por lo demás, espectro como que viene de, de espectar. Que de donde viene también espejo, especulo, bueno, ver, ¿no? espejar Y entonces, creo que lo que hay de común en todas esas palabras que, que tienen esta misma raíz es que es algo que nos fascina o que capta nuestra atención. Pues estoy de acuerdo. Bien. Pues llegamos, hemos llegado al tiempo, <risa> se está acabando la batería, según está cargado. Y bueno, pues nada más quedaría por mi parte despedirme. Y, y pensando en el siguiente tema, de, que en realidad creo que ya tengo un tema bastante escogido. Ay, y, y bueno, pues me, me despido. Abajo están los enlaces de Belén para quien quiera suscribirse a su canal. Y hasta la uh -huh. siguiente semana. Muy bien. y todo. Se, se reciben comentarios. Uh -huh. A ver, ojalá nos, nos pongan un montón y así también vayamos interactuando. Perfecto, me despido. Chao.